es más que un honor estar aquí con un gran amigo, un gran ser humano, que hoy con la participación de alcaldes de sus tres ciudades, representación también de la ciudad de Manatí, demuestra que hace un gran servicio a sus ciudades. Carlos, para mí un placer ser compañero tuyo y un honor trabajar contigo, para que Morovi, Manatí, Vegalta y Vegabaja, los lo compartimos, pueda adelantar sus causas. Tenemos que ser solamente una asamblea legislativa. Para que el gallo sea efectivo, tenemos que mantenernos unidos. Yo quiero cerrar sencillamente, así fue que comenzó el Padre, pero eso mis palabras con eso Por lo menos en la cámara usted cuenta con nosotros, que vamos a estar ahí, con usted, mano a mano, para echar para adelante, a Vega Alta, a Vega Baja, a Manatí y a morir Que Dios le bendiga, que Dios esté bendiga, Le agradezco a todos y un, cada uno de ustedes su comparecencia hoy. Ustedes son el motor de mi vida y de mi trabajo. Gracias eternamente. Han sido 11 meses largos. Las aldas han sido empinadas. Las decisiones legislativas, difíciles. Pero cada vez que vengo a mi distrito, y veo gente como Julio Figueroa de Vega Baja, Saludos Julio, Santa de Alta, Jonathan de ti y al joven morobeño Carlos Bulgo. Me, me dan fuerza para seguir haciendo lo correcto por nuestro distrito pero sobre todo para el país. Siempre contarán conmigo y con mi equipo de trabajo. Estamos listos más que nunca para afrontar todos los retos que están por venir. Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios, Dios bendiga al Distrito 12. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí en la mañana de hoy.